las estrellas y tu sol En un ovillo atrevido y sin dudar Dijeron una trama colosal Con decoro, sin moral, magistral y en esa mansedumbre y caridad Expresaron tu mente y tu volar Pusieron en tus libros la verdad Sin decoro, sin moral, magistral No puede ser verdad lo que está mal Ideas locas de un De los libros de una catedral amaneció tu historia en manos de un poder espiritual, de decoro, de moral. Castell